Arrancamos el día. Arrancó fresquito hoy, ¿eh? menos 7. Ah, sí, está nevando poquito. <ríe> Llevar a Brandy. Check. Siguiente parada: llevar a Luca con la tía Erika. Listo. Vamos a adherir una parada más: comprar café a tía Erika y al tío Tyler. circo desesperado, un mundo en un planeta Así es, eso que acabas de ver es el Chinatown. Es impresionante cómo la comunidad china, cuando va a un lugar, monta como una parte de la ciudad, una Chinatown, una ciudad china. Entonces, para sentirse en casa. Pero en muchos países donde estuve, siempre hay un Chinatown, una ciudad china. También una parte italiana acá que es donde está el supermercado italiano que te mostré. A ver si doy una vuelta y te puedo mostrar. Ok, llegué al doctor, ¿Cómo vamos bien, contestamos algunos mensajes, llevé a Brandy, llevé a Luca, a la tía Erika y al tío Tyler, le llevé café, adherí el café, llegué al doctor, vamos bien, veo positivo. Todo bien? Me sacaron esta foto el otro día. PNC señor, peine Esto de resultados directamente lo manda a migración, el doctor y ya está. Doctor, check. ¿Con qué seguimos? Sube a Rodrigo. Rodrigo es el video que hicimos acá y tenemos algo que hacer juntos. Vamos para allá. Para limpieza de alfombras, llaman a Rodrigo. ¿Con la máquina esta para qué es? Esa es una printer. Uh, se pueden hacer wraps de los vehículos, pósters, uh, ventanales. Buenísimo. Bueno, hablamos. Dale, estamos hablando. Gracias. Buena onda, Rodrigo. Listo, otra cosa más de la lista. Seguimos. Ver a Rodrigo. Listo. Buscar a Brandy y después a Luca. Vamos allá. Ya estoy para dormir y lamentablemente, lo que me temía. Llevar el reciclaje no lo pude hacer. Me confié, prueba no superada el día de hoy. No me gusta fallar, pero... Así que gracias por acompañarme en esta aventura. A veces se gana, a veces se pierde. Pero avanti antes y avanti siempre. Un abrazo. Nos vemos.